Muy buenas a todos, y tras casi tres semanas de ausencia al tener que centrarme a tope en el trabajo y las oposiciones, teniendo que dejar apartado el canal, estamos de vuelta con un nuevo vídeo en el que os traigo, aunque sea un poco tarde, las conclusiones que he podido extraer de las carreras que hemos tenido en enero. Hablaremos del Tour de Nander de Jay Vine y Caleb bigwan de otros como Merhofer o Superman López, del increíble comienzo del Intermarché y de un tema que siempre está a la orden del día. Vamos ya con el vídeo. Empezamos con el Toadlander y con Jay Vine, porque sí, podríamos hablar del empeño de Simon Yates, de Pello Bilbao o del buen hacer de Mauro Smith o Ben O'Connor, pero por encima de todos ellos estuvo Jay Vine. El australiano fue el más fuerte de la carrera, lanzando un gran ataque en Nettle Hill al que solo pudieron responder, y sufriendo, Yates, Dennis, Hindley y Smith. Asaltó Corkscrew Road al día siguiente tirando de Yates, y en el Mount Lofty el último día, tan solo su rival australiano pudo con él en el sprint final. Si a esto le sumamos la capacidad contra el crono que mostró el nacional australiano, ¿es suficiente para considerar a un tío salido hace unos años de la plataforma Swift como uno de los favoritos para el próximo Giro de Italia? Mejor esperamos a que lleguen Tirreno y Nueva Cataluña en marzo para confirmar todas sus capacidades en vueltas de una semana más tradicionales. Además, hay que tener en cuenta que nunca se ha enfrentado a un esfuerzo continuado durante tres semanas en toda su carrera, pero va en buen camino. Vain aseguró hace un mes que no llegó al UAE para ser un Gregorio más, un super domestique, y quizás demande el coliderado en la Corsa Rosa junto a Almeida. Veremos qué decide Machine, que hace unos días confirmó el plan inicial de que Almeida liderase el equipo en la Corsa Rosa, pero el australiano se lo está ganando a pulso. Otro más para el UAE. Vamos con otro australiano, Caleb Iwan, para el que todo empezaba muy bien en la suave classics imponiéndose a los que serían sus rivales en los futuros sprints del Tour de Nander yo súper feliz como fan del loto, pero llegó la carrera australiana y la historia del año pasado se repitió, casi siempre mal colocado y teniendo que hacer esfuerzos descomunales sin premio final. En el primer sprint empezó su esfuerzo alrededor de la decimoquinta posición e hizo una remontada sublime, pero quedó segundo tras Bauhaus, y como arrancar decimoquinto no es suficiente, en la cuarta etapa, tras ser colocado en primera posición a dos de meta por su compañero Drisners, el único útil de la selección australiana por otro lado, pierde al instante su rueda y va cayendo metro a metro en el pelotón perdiendo la rueda de Matthews y otras a las que se intentó agarrar. Así que a uno de meta estaba cuadragésimo y empezó el sprint en la posición 35 o así. De ahí acaba décimo y ale, se acabó el Tour de Under. Y toca ahora la Cade Evans de Touchean Race, en la que Caleb 1 aguantó bastante bien en el grupo de los más fuertes pero a la hora de la verdad volvió a iniciar su sprint desde atrás, el octavo o así teniendo que sortear además a Bristol y a Smith, por lo que hizo un sprint más largo y se quedó sin fuerzas y con un sexto puesto. Muy triste. Pero lema físico o de falta de forma no creo yo que sea. De falta de equipo quizás, aunque en años pasados no suele tener este problema. Yo creo que más bien que es una cuestión mental, un bloqueo que tiene posiblemente la consecuencia de las caídas del año pasado especialmente y de haber perdido esa capacidad de posicionarse casi sin apoyo, como si necesitase a Jasper de voice continuamente en cada carrera siempre a su lado. Vamos ahora con mejores noticias, las propiciadas por los jóvenes que han destacado en este mes de enero, pero vamos a ir más allá de los más conocidos, como Arnodeli en la clase de Comunidad Valenciana, Magnus Sheffield en el Tour de Holanda o Quinn Simmons con su victoria a troneta inesperado en el circuito San juan Vigicum en San Juan. El primero es otro más de la cantera del DSM, Marius Meyerhofer. Dio muy buena impresión en la Suave Classic y el Tour de Under rondando el top 10 en los sprints, aguantando al máximo los días duros y quedando séptimo en el prólogo saliendo de los últimos, ya con eso genial. Pero claro, de repente se impone un tanto sobrado en la de Evans Great Ocean Road Race a Matthews, Iwan, Hugo Page, Clark, Hirsi y otros, ¡y vaya maravilla! Su última victoria la consiguió hace 5 años, cuando todavía era un junior. Otro éxito más del equipo de desarrollo y de scouting del DSM. Aunque veremos, si no abandona el equipo en unos años, como han hecho Benut, Hirschi, Arensman o Soren Kragh Andersen. Seguimos con otros jóvenes sprinters, como Hugo Page del Intermarché, con otro buen papel en el Tour de Nander, y tan solo batido por el propio Merhofer en la Code Eleven's de Ocean Road Race. Jonathan Milan, que tras ayudar a Rajovic en la primera etapa del Saudi Tour se impuso en un duelo a todo un Dylan Gronewegen en la segunda, y Vernon, que ya el año pasado tuvo buenas actuaciones y ha empezado segundo en Alcudia y primero en Palma, batiendo a Girmei. veremos si tiene oportunidades en grandes citas, aunque al estar en el quickstep con Jacobsen y con Merlier no será nada fácil y quizás tenga que conformarse con un calendario centrado en carreras de nivel punto pro y punto uno. Otro es Manich Vandenberg, que se impuso a Vernon y Viniam en el trofeo Alcudia tras reconocer el sinuoso final dos veces en pretemporada y diseñar la estrategia con su equipo. Además, fue el primero del pelotón en el sprint del GP de la Marseillesse. Si bien no se define como sprinter puro, es la mejor arma del EF Education ese post en este apartado. Y los otros dos sprinters que podemos destacar son Jarne Van de Par, que subió al primer equipo del Lotto Destiny el 27 de Enero y dos días después. Quedó tercero en el Trofeo Palma a pesar de empezar el sprint no muy bien colocado. Y Jonathan Guatibonza, 18 añitos, juvenil hasta hace un mes. Primera victoria suya y del GW Simano Sidermec de Gianni Savio en la tercera etapa de la Vuelta al Táchira. Y entre los escaladores tenemos a Leonard Van Edveld, otro del Loto, que cojó dos muy buenas actuaciones a pesar del frío con dos podios entre Tramuntana y Andrax, ayudado especialmente por Sepúlveda en el primero y Sweeney en el segundo. El Loto necesita escaladores como el Comer y Van Edveld parece ser el indicado. Otro es Kia Brux, que seguro que habría conseguido un gran resultado, especialmente un segundo puesto en Andrax, si no fuese por la lluvia y los resbaladizos descensos, pues fue el que atacó a dúo junto a Gusens en el ataque que le daría la victoria. Al menos tiene 19 años y tiempo de sobra para solventar sus problemas en los descensos. Luis Bagué, de la Arkea, es otro nombre, que se mostró como un ciclista muy ofensivo, especialmente en la clásica de la comunidad valenciana. Kevin Bermarque, que parece haber dado un salto adelante en la montaña, como demostró en el Alto Colorado, y otros dos jóvenes que lo hicieron bien en el Tour de Nander, Nadnael y Antonio Tiberi, ambos del Trek Segafredo. Y entre los españoles, quiero destacar a Carlos Canal, que cuajó muy buenas actuaciones en Calve y Alcudia, y su puesto más bajo en 5 días de competición en enero fue el 17 y a Pelayo Sánchez, del Burgos BH, que fue el más fuerte entre los mortales en el Trofeo Andrax. Pasamos ahora a un equipo en concreto, el Intermarché Circus Wanty, que ha tenido un brillante inicio de temporada colocándose primero en el ranking UCI. Y eso teniendo en cuenta que fue uno de los equipos World Tour más debilitados tras los meses del mercado y las bajas de Hermans, Christoph, Pozzo Vivo, Girto La de Pozzo Vivo ya veremos si se cumple al final. Hemos de empezar evidentemente con Kobe Guzens, el nuevo Team Velens de Enero, que se estrenó como profesional por partida doble en Mallorca. Primero triunfó de manera incontestable en el trofeo Andrax con un ataque a 70 de meta y dejando atrás a Uyde Brooks en el descenso a 25 del final haciendo valer su pasado en el Cross. Ni el trabajo e intentos del UAE y el Quickstep fueron suficientes para arrebatarle su triunfo. Y al día siguiente ganó en el trofeo Serra de Tramontana con un ataque a 4 de meta al que nadie pudo responder. Es el primer ganador consecutivo en la Challenge de Mallorca desde el propio Team Valens en 2017. Tengo ganas de verle en el Algarve y la Baris Niza. A Gusens hemos de sumar los dos podios de Girmay en los trofeos que se resolvieron al sprint, y la recuperación del mejor nivel de Rui Costa con una victoria de las suyas en el trofeo Calviá, y de Lilian Calmeján, tras unos años un tanto desaparecido en el AG2R, que fue clave en Tramuntana para Gusens y quedó cuarto. Y si a todo esto añadimos la actuación de Bistrom en el Tour de Nander y la KDL Levan's Ocean Road Race y también de Hugo Pague, pues mejor que mejor. Recuerda que si te está gustando el vídeo, siempre puedes suscribirte al canal, dejar un comentario y un like en el vídeo. ¡Muchas gracias! Vamos ahora con la Vuelta a San Juan y los hombres de la General. Podríamos destacar a Gana y el placer que es verla en pendientes como la del Colorado. El buen camino que parece llevar Egan Bernal a pesar de su abandono que no le supondrá casi mayor contratiempo. La precipitación de Renko y Bene powell o la progresión mostrada por Ener Augusto Rubio y especialmente Brandon Rivera. Pero el protagonista indiscutible es Miguel Ángel López. El colombiano hizo los deberes en el colorado y apoyó la competencia World Tour que se desplazó a Argentina. Si fuese cualquier otro ciclista en un equipo continental, estaríamos ante la mayor sorpresa de la temporada. Pero claro, estamos ante Miguel Ángel López. Realmente no tenía nada que demostrar ni callar bocas, pero es uno de los mejores escaladores del pelotón. En sus declaraciones, Superman se mostró esperanzado ante las puertas de vuelta al World Tour que esta victoria en San Juan podría abrirle. Pero, ¿para qué iban a arriesgarse los equipos World Tour o los mejores Pro Teams? Las dudas nunca han estado centradas en su rendimiento deportivo, sino más bien en su compromiso y a día de hoy en su honradez y credibilidad como atleta. Ningún equipo está necesitado de los cientos de puntos que Ropet podría entregarle este año, pues el trienio no ha hecho más que empezar y a su alrededor circula una investigación judicial y la posibilidad del dopaje en el anterior giro de Italia. ¿Para qué arriesgarse con su fichaje? Así que Superman López cumplió y con creces en la carrera más importante del que será, salvo gran sorpresa, su calendario 2023. ¿Le veremos en Europa? Sí, pero en carreras de muy bajo nivel, estando confirmada la presencia del Team Medellín en tres carreras griegas de nivel .2. Ahora nos toca hablar de los sprints que participaron en la ronda argentina, y de la buena plétora que acudió, encabezada por Sam Bennett y Fabio Jacobsen, acabó siendo Sam Wellsford el más exitoso. El australiano se impuso en las dos últimas etapas a pesar del gran lanzamiento de Van Poppel a Venet en la penúltima y dominando claramente el sprint de la séptima. Para un Wellsford que hasta las olimpiadas de Tokio y el año pasado, su primero con el DSM, se enfocó completamente en el ciclismo en pista, estas dos victorias son un grandísimo éxito. Muchos han hablado de lo débil que es la plantilla del DSM este año, repleta de jóvenes talentos y un único gran líder, Romain Bardet pero Belfort ha tomado la delantera en el grupo de sprinters y seguro que le dará muchas alegrías del equipo. Veremos si Alberto Dainese o Casper Van Luden pueden hacerle sombra. Y si bien también podemos destacar la gran victoria de Fernando Gaviria en la cuarta etapa, su claro compromiso y conexión con el Movistar y su buen comienzo, prefiero hablar de Fayo Jacobsen. No porque haya dejado de ser rápido precisamente, sino por la falta de confianza que mostró en su lanzador, en Michael Murko y no me refiero a la primera etapa de la que luego hablaremos, sino a la séptima, en la que estando a rueda del danés, justo cuando éste comienza un grandísimo lanzamiento que le habría llevado a una victoria incontestable, Jakobsen optó por dejarle marchar y buscar otras ruedas, quedando rezagado. Si me estuvieras hablando de un novato en el papel de lanzador, podría entender las dudas de Jakobsen, pero precisamente Morku es súper experimentado y se disputa el título de mejor lanzador junto al propio Van Poppel, Posteriormente, el Sprinter reconoció su error y hace bien, porque Morku será su lanzador todo el año junto a Kasper Pedersen, ya que Bert van Leverge se irá al de Timberlier. Toco ahora hablar de una carrera de tercer nivel, la Tropicale a Misabongo, y un buen equipo que la dominó, el Total Energies. Sí que es cierto que el Bingle se llevó dos etapas, con Lauk y Salvi, y la montaña con Teugels, y que el Burgos BH cumplió con victoria de etapa de Miguel Ángel Fernández y buena presencia de sus dos franceses, Aleno y Barthe pero Total Energies estuvo por encima, victorias, podios, dobletes y demás con dos grandes protagonistas, Georges Soup y Jason Tesson. El primero ganó la primera etapa rompiendo una sequía de 12 años sin victorias profesionales y además se llevó la general, pero la conclusión no es esta, sino el clarísimo acierto del fichaje de Jason Tesson, un hombre que llegó tarde, a sus 23 años, al continental Saint michel Aubert 93. En los dos años en los que estuvo en ese equipo, demostró una condición innata para resolver los sprints de las vueltas y clásicas del calendario francés, consiguiendo varias victorias, podios y puestos de honor en los cuatro días de Dunkerque, Le Bouquet de la Magenne, Potuchagenté, el jefe de Morbihan, Fourmier, Vitré, Cholet, etc. Ahora, en un equipo que puede ofrecerle mejores lanzadores, no puedo esperar a ver sus resultados en este 2023 a nivel punto pro. Y bueno, el siguiente punto es uno que siempre está presente, la cuestionable seguridad de algunos recorridos y finales de carreras. Recordemos que la UCI determinó que en 2023, y con motivo de las quejas recibidas, un representante de la organizadora de cada prueba de nivel World Tour y Pro Conti, debería realizar un curso obligatorio de 3 días sobre seguridad en enero y febrero. Pues me da a mí que el de la Vuelta a San Juan no toma muchos apuntes, pero ojo, no es la única carrera con claros fallos. En más esclarecedor, lo tuvimos en los últimos kilómetros de la primera etapa de la Ronda Argentina, con algunos postes no señalados, una persona echando agua a los ciclistas por las condiciones de calor cuando iban por encima de 60 km por hora y un kilómetro final para el olvido. Coches aparcados al tuntún? Check. Ausencia de barreras provocando que un pelotón enfilado pasase pegado a los espectadores? Check. Personas en una isleta de una carretera con los dos carriles abiertos sin señalar que el correcto, el de la pancarta del último kilómetro, es el de la izquierda, lo que provoca que algunos sprints como Jacobsen queden eliminados? CHECK! Evidentemente, las críticas no se hicieron esperar, con FN Poel visitando al jurado de competición tras la etapa, asegurando que se quedó muy cerca de golpear a una mujer, que mucha gente cruzaba la calle justo antes de que llegasen los ciclistas, en definitiva, que fue un kilómetro final inaceptable. También podríamos saltar al aficionado cuyo móvil que traspasaba por mucho la barrera de seguridad impactó en la cara de Jacobsen en el sprint de la última etapa y le dijo un corte e hinchazón. Afortunadamente, el holandés se pudo mantener en pie y no provocar una terrible caída, pero quizás deberían plantearse soluciones para esta carrera y muchas otras. ¿Quizás colocar barreras dobles como las que vemos en el Giro de Italia? ¿O que la gente tome conciencia de que es más importante la seguridad en un sprint que tomar un buen vídeo de la llegada? Pero la Vuelta a San Juan no es la nueva carrera que debe ser criticada, pues el Tour de Ander también tuvo sus cosillas, con vehículos colocados a izquierda y derecha en numerosas ocasiones, espectadores más cerca de los ciclistas de lo que deberían estar, etc. Otro caso es el final del Trofeo Alcudia, en el que hubo espacio para todos, pero claro. Si colocas una curva a 50 de meta, rompiendo como de costumbre el reglamento de la UCI sobre finales de etapa, pues genial. Muy merecidas las críticas que estaréis viendo del segundo y tercero de la etapa, Girmay y Vernon, pero qué mejor que recordar estas palabras del antiguo presidente de la UCI, Pat McQuaid, hace 12 años. Las regulaciones fueron escritas de manera filosófica, fueron escritas por tipos filosóficos. Esto se mantiene a día de hoy, en 2023. Y ojo... Realmente, el final del trofeo Alcudia no iba a estar tras esa curva, sino unos cientos de metros después, como dice McTainnysen, compañero de Girmay, pero como había varios baches en la carretera, la organización decidió eliminar esos metros finales. Por cierto, unos baches que tampoco se ajustarían al reglamento, pero bueno, es lo típico. Y si nos queremos poner exquisitos, también tenemos el final de la segunda etapa del Saudi Tour con ese ángulo tan recto de inicio de las vallas, los pies de metal tan anchos, y el curveo de las vallas en últimos 100 metros, pero vamos, que este caso es pan de cada día. Y mucho peor fue en esa carrera el movimiento de Jonathan Milan en el sprint final de la tercera etapa, cerrando contra las vallas a Simone y con Sony al moverse hacia la derecha. Una acción muy peligrosa, pero como no provocó caída, se fue sin sanción. No así el movimiento de Tao Geogian Art contra Peyo Bilbao en la comunidad valenciana, pero con eso ya entramos en febrero y no es lo que toca en este vídeo. Y mientras todo esto ocurre, la UCI se seguirá centrando en la altura exacta de los calcetines de los ciclistas, en el diseño del mayor de Paz o en la posición sobre la bici de Filippo Gana en la extensión al Colorado. El italiano se apoyó con los antebrazos en el manejar de su bicicleta, y se sujetó de una manera prohibida por la UCI, por lo que fue sancionado con una multa de 500 francos suizos y la pérdida de 15 puntos UCI. Esta posición y otras como el SuperTag fueron abolidas por temas de seguridad y por no dar un mal ejemplo a las generaciones futuras. Pero, ¿qué más dará que un ciclista que va solo en una montaña se apoye de X manera sobre la bici? Dejadme saber vuestras opiniones de este caso de Ghana y del resto en comentarios. Y con esto hemos terminado este vídeo de las 8 conclusiones que he podido extraer de las carreras de enero. Si os ha gustado el vídeo, like, comentario y suscripción siempre se agradecen. Nos vemos en unos días con la previa del recorrido y participantes del resto de carreras que se vienen en febrero, una vez concluidas el Saudi Tour, la Vuelta a la Comunidad Valenciana y los Campeonatos Colombianos. ¡Hasta la próxima!